fuerte y controversial, porque mi historia es poderosa. Soy quien no viste venir y ahora no puedes dejar de mirar. Soy para ella, para él, para todos. ¿Lo notaste? Mira de nuevo. ¿Y tu día qué tal, ocupado? Pues empecé desde las 9 luchando contra los estereotipos. Dolió un poco. En la tarde me sentí un poco fuera de onda, así que paré para reprogramarme. Después me divertí compartiendo mis peores fotos para apoyar al body positive. ¿Qué tal el tuyo? acciones pequeñas, grandes logros seamos claros llega el martes de gigantes y solo aquí tu emoción crecerá tanto porque la selección juega aquí y hará simbrar el campo de juego Asómbrate con los pequeños gigantes Costa Rica contra México con y al terminar la final del torneo preolímpico Tokio 2021 por el 5 ¿Dónde estás Teresita Mendoza? ¿Dónde estás? ¿Te crees que te voy a responder algo así? Tú me vas a ayudar a encontrarla y por eso te invito al inicio de la reina del sur. En eso estoy de acuerdo. Inicio primera temporada lunes 12 de abril y próximamente el estreno de la segunda temporada en Zona 5. ¿Te gustaría trabajar en las actividades de supervisión?